¿En qué te cambia la vida? ¿Un sistema monárquico moderno o un sistema presidencialista? Lo primero que cambia es quién tiene el poder. Lo pasarías a tener tú como ciudadano. En el presidencialismo, una persona que pudiste haber votado o no, es presidente si alcanza el 19% de los votos en primera vuelta. Así que si no quiere hacer nada, con todos los problemas que nos trae, puede ponerse a trabajar recién en el último año para poder conseguir los votos para su partido. O peor. Puede pasar todo el tiempo peleando con un congreso opositor, ambos haciendo que el país retroceda, los ciudadanos pierdan plata y se empobrezcan. Esto no te pasa en el monarquismo moderno, también llamado monarquismo participativo parlamentario. Cuando hay una crisis se cambia el primer ministro. Lo pueden cambiar, tú o para mayor rapidez, el monarca. Y también tú o el monarca pueden cambiar el congreso si hay crisis, barajar y dar de nuevo. Como te sucede a ti en el trabajo cuando no haces las cosas bien? Más justo, ¿no? Si son empleados de los ciudadanos y hace las cosas mal, ¿por qué dejarlos? Hagamos unas cuentas rápidas. Una persona en Perú vive en promedio 76.5 años. Nos volvemos ciudadanos votantes a los 18. Aproximadamente, en toda tu vida joven adulta pasan 10 presidentes y 10 congresos. Si te la pasas esperando a que lleguen unos mejores, mientras los que están profundizan los problemas, se te va la vida, literalmente. Mejor, poder cambiarlos más rápido. Así no hacen tanto daño el presidente o congreso que hacen las cosas mal, y pueden llegar más rápido los que las hacen mejor. Por otro lado, en el monarquismo participativo parlamentario, los planes de gobierno y políticas públicas que se aplican tienen más oportunidad de durar en el tiempo. Y esto se logra porque el monarca, trabaja vigilándolas cada semana, y de esta manera puede impactar en tu vida de manera positiva. Se evitaría algo tan frecuente en nuestro país, como que cada cinco años venga un presidente nuevo y haga borrón y cuenta nueva de todo lo que hizo el anterior. O también, que no dialogue con un congreso opositor, y éste no le permita hacer nada. Así, es imposible progresar. El monarquismo participativo parlamentario te aporta más oportunidades y menos daño. A los ciudadanos les cuesta muchísimo menos tener un monarca idóneo que tener muchas personas en el poder legislativo, ejecutivo y judicial, que son corruptas. Además, el monarquismo moderno le devuelve el poder a los ciudadanos, democratiza y da una salida legal a la crisis de todo tipo. Mejor tengamos fusibles, así evitamos incendios. Mejor tengamos un árbitro neutral, que hable con todos los jugadores, y saque la tarjeta amarilla y roja, así gana el equipo que mejor maneja la pelota en el campo. ¿Y quién cambia al fusible o al mal árbitro? Tú pero no con un simple referéndum, sino con un referéndum informado. ¿Y de dónde vamos a sacar una monarquía moderna? Tu misión es restablecer la monarquía moderna y puedes hacer lo siguiente. A. Suscríbete a nuestras redes sociales para recibir más detalles y la ficha electrónica de votación real. B. Ayúdanos a identificar al monarca idóneo en nuestra página de Internet. C. Explica a tu familia y amigos cómo mejoraremos el rumbo del Perú con una monarquía moderna. D. Exige pacíficamente al Congreso que debata las mejoras constitucionales para restablecer la monarquía moderna. F. Vota en el referéndum informado.